Bueno, yo venía de un background más de ingeniería. Eh, siento que de negocios no lo había tocado mucho y por eso es que en realidad estaba buscando un MBA y también el Master in Management que ofrecía pues, el programa del Dual Degree. Siento que me ha ayudado mucho obviamente a expandir como la mentalidad en caso de, de, de todo esto de emprendimiento. Siento que me ha ayudado muchísimo a valorar muchas otras opciones adicional a lo que ya había visto en mi carrera universitaria. En mi trabajo per se, siento que también me ayudó como a dimensionar un poquito más todo lo que se estaba básicamente viendo como compañía, eh, podía como ya básicamente como que tomar todas esas enseñanzas, aplicarlas a, a todo lo que nos decían en la compañía y básicamente como dimensionar un poquito más nuevamente pues todo el tema de, de los resultados y, y saber en realidad las oportunidades también dónde estaban en base a todo lo que me enseñó el dual degree. Obviamente eso se percibió en el momento en que agarré las clases. Siento que el profesorado es súper profesional, es entregado a sus alumnos. Siento que las clases además eran mucho más personalizadas al no ser masificadas. Eran pocas personas y al final siento que, que pudimos como que conectar muy bien entre los estudiantes dentro del mismo salón de clases y también con el profesor. Siento que tuvimos mucho Mucha sintonía y mucho acercamiento por parte de ellos, de tanto de la Universidad Francisco Marroquín como la de Tulane. Siento que se, se enfocaba mucho en nosotros y individualizando básicamente las necesidades de cada uno. Creo que definiría el programa eh, como satisfactorio. Diría que el programa en sí ha sido súper enriquecedor.